Hola, en este vídeo vamos a ver cómo usar la placa de inserción o placa protoboard también llamada breadboard en inglés en, que, en la que podemos hacer circuitos eh, electrónicos mmm, rápidamente y armarlos y desarmarlos con facilidad Bueno, hay muchos tamaños, este es un, un tamaño típico, el que usamos en prácticas en la Universidad de Res Juan Carlos en las prácticas de ingeniería eléctrica y electrónica del área de tecnología electrónica, pero bueno, también hay otros tamaños, nosotros vamos a usar este, que es esta misma pero cortada, solamente tiene 20 filas y, y bueno, las columnas son de la A a la E y de la F a la J y luego tiene dos dos pares de columnas a los lados internamente esta placa eh, tiene estas conexiones, o sea que Digamos, en la fila 1, tanto el, el punto A, el agujero A como el E, están conectados internamente Y luego, digamos, este, esta división en medio eh, hace que no haya conexión entre la izquierda y la derecha y luego toda esta fila está conectada internamente también, de la F a la J Así que, una de estas filas están conectadas entre sí Y por otro lado, luego tienen, tenemos las columnas que están conectadas de arriba a abajo, verticalmente que es cómodo para poner la, la tierra, o la fuente de alimentación o cosas que usemos mucho en el circuito eh, Del lado izquierdo al lado derecho no están conectados pero normalmente es una, una práctica común poner un cable entre este por ejemplo y este para hacer la, la conexión si no lo haces no, no queda conectado Bien, pues vamos a usar esta esta esquemita, esta plaquita pequeñita para hacer las, las distintas explicaciones Bueno, lo primero vamos a hacer un pequeño circuito en el que en el que simplemente alimentamos con 15 voltios una resistencia entonces para ello podemos poner la resistencia en cualquier sitio, por ejemplo aquí y como vemos que las, eh, las conexiones internas son estas en nuestro caso las que nos afectan son esta fila que es la 4 y esta fila que es la 8 Así que si tenemos aquí una fuente de tensión, si tienes dudas cómo funciona esto, en un vídeo anterior he explicado cómo funciona la fuente de tensión. Podemos conectar eh, los 15 voltios eh, en esta fila, en un sitio, y los otros, digamos, los positivos en esta, en esta otra fila. Internamente nos quedaría esta conexión, o sea que está la fuente de alimentación, los 15 voltios, y luego tendremos la, la resistencia. Eh, este este estas líneas horizontales negras en realidad son internas y no se ven O sea que nuestro circuito quedaría así eh, Esto es una forma de, de ponerlo Podemos poner otras formas, por ejemplo, si la ponemos horizontal Sabemos que esta línea hendidura este, del medio separa el la, lado derecho del izquierdo y no los conecta O sea que podríamos conectar la resistencia de un lado a otro Igualmente, estas serían las filas eh, afectadas, digamos los agujeros afectados y, perdón, las columnas afectadas y estos son también los, los agujeros afectados del otro lado así pues podemos conectar la, el signo negativo de la fuente, el signo positivo y en realidad tendremos este circuito que es el mismo que el anterior eh, quitamos los, las conexiones internas pues que no se ven y este, con este circuito tendríamos el mismo, el mismo esquema de aquí igualmente podemos conectarlo a la, a, digamos, a la columna lateral eh, sabemos que esta columna lateral tiene todos estos agujeritos eh, conectados y esta eh, fila tiene todos estos pues podemos conectar la tierra, la alimentación, digamos el menos y el más de la fuente y nos quedaría este circuito que también sería esta malla Internamente esto está conectado pero no se ve y por lo que tendríamos este circuito Esto si lo conectamos así, que una, su suele suceder al principio cuando uno está aprendiendo. En realidad, si te fijas, eh, lo que estás haciendo es conectando en la misma eh, fila Internamente eso está conectado, por lo tanto, lo que estás haciendo aquí es un cortocircuito de la resistencia Y como sabes, esto no va a funcionar porque eh, la corriente pasará por el, por el sitio donde menos resistencia ofrezca Que, que es el, el cable eh, sin resistencia y por lo tanto en realidad estás cortocircu cortocircuitando la fuente y menos mal que está protegida porque si no, aquí pasaría una corriente, digamos, infinita porque si la resistencia es cero, por la eh, ley de Ohm la tensión entre la resistencia da la intensidad y la intensidad sería infinita por ser cero la resistencia bueno, o muy pequeñita, la resistencia sería muy grande la intensidad Así que pues esta, esta forma de tener cuidado y fijarte que no la conectes de este modo y lo que sería un error. Vale, vamos a ver a conectar dos resistencias en serie. Eh, ponemos la resistencia 1 y sabemos que afecta toda esta, eh, todos estos agujeritos donde podemos conectar la resistencia 2. La conectamos aquí por ejemplo y la atravesamos por la hendidura del medio, así que está bien conectada, no está cortocircuitada y en esta otra línea podemos conectar la otra, el otro terminal de la fuente y ya con esto conectamos este por aquí, este por aquí y ya tenemos nuestro circuito, eh, dos resistencias en serie Así es como se vería, porque estas conexiones internas no se, no se ven desde fuera eh, también lo podríamos haber hecho así, sabemos que est estas líneas son las conexiones internas Conectamos eh, terminales de la fuente y nos queda este circuito que externamente, así es como se ve e Igualmente lo podemos hacer así, estas son las líneas donde podemos conectar Vemos que estas dos están conectadas, o sea que están bien la, Conectamos los terminales también, por aquí y por aquí El circuito es este, que es el que queremos hacer, así es como se ve un error común también es poner, eh, no fijarte bien y poner un, un, un terminal de la resistencia y el otro en distintas filas, como están aquí. Aquí vemos que estas, estas dos no están conectadas y por lo tanto estaría el circuito abierto. Para solucionarlo podemos poner un cable, que lo he pintado aquí en este color, entre este y este, o bien sacar la, el terminal y ponerlo bien como estaba antes. Así pues si conectamos esto nos quedaría este circuito que ya estaría bien hecho Así es como se vería sin las conexiones internas que no se ven Y tenemos este cable que une estas dos Este es otro error también común en el que eh, están distintas filas Y a lo mejor nos pensamos que este está conectado con este porque está pegado Pero no, esta fila y esta fila están desconectadas Y igualmente para solucionarlo ponemos un cable entre estas dos filas y ya estaría conectado nuestro circuito así como se vería bueno, ahora un circuito un poquito más complicado en el que ponemos dos resistencias, dos resistencias en paralelo y una en serie eh, las resistencias en paralelo son estas dos vemos que están conectadas eh, estos terminales de las resistencias juntos con estos también o sea, estas están en paralelo y esta están en serie con esta otra así es como se ve desde fuera y así es como está conectado internamente que si te fijas es igual que este esquema este también podría haber sido así. Estas están conectadas en paralelo y esta atravesándola por aquí va en serie con la R3. Así es como se ve desde fuera y así es como está. Bueno, vamos a hacer el, un último circuito que es el amplificador operacional. Eh, para cuando hacemos un circuito que está como un encapsulado así, tenemos que ver los pines con qué se corresponden internamente. Eh, esto, estas son las, las tensiones que vamos a generar Si no sabes cómo se obtiene esto, te recomiendo que veas el vídeo anterior Donde se explica cómo obtener estas distintas tensiones eh, Ponemos el, el circuito integrado en la placa Siempre se pone en medio del, de la hendidura Poniendo las patitas de la izquierda en un lado y las de la derecha en el otro De modo que no están en contacto unas con otras Si lo pusieses en el medio estarían en contacto las patitas uno con otro así que, eh, en este circuito, esta patita y esta patita no están cortocircuitadas bien, vamos a ir paso a paso con hacer esta conexión primero vamos a, a conectar el pin 4 el pin 4 es este fíjate que esta hendidura o a veces un circulito en, en el lado superior izquierdo es el que marca el pin 1 y así vamos en el sentido contrario a las agujas del reloj numerando los pines 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 Bien, entonces tenemos que conectar el pin 4 con el menos 15 vamos a poner el el menos 15 en este raíl vertical así que esto estará conectado internamente con este si ponemos un cable de aquí a aquí este está conectado con esto, o sea que ya tenemos la conexión del menos eh, 15 alimentando al operacional en el, el más 15, que es este de aquí y el pin 7 pues lo tenemos que conectar de la misma manera esto está conectado internamente ponemos un cable aquí y llega al pin 7 del integrado así es como se vería sin las conexiones internas Vale, ahora vamos a ver la, la tierra, los 0 voltios los 0 voltios están conectados a la patita más a la no inversora Aquí la patita no inversora que está en el número 3 Así pues, de aquí sacamos un cable Podemos sacarlo directamente al número 3 Y así obtenemos el, el digamos, la entrada no inversora de nuestro amplificador operacional Bien, eh, vamos a ver, eh, ponemos las resistencias Vemos que eh, las resistencias están conectadas entre sí o sea que aquí esta R1 y R2 están conectadas y ahora tenemos que hacer las siguientes conexiones tenemos que conectar este a la entrada inversora y esta de aquí a la salida y luego esta a la fuente de alimentación de 5 voltios bien eh, la salida, que es la patita 6, está conectada a la R2 así que conectamos la salida eh, 6 con la R2 como esto está en la misma línea, está conectado esto es un cable luego tenemos que la unión de R1 y R2 entra en la entrada inversora así que la unión entre R1 y R2 con un cable lo ponemos a la entrada inversora que es la número 2 y por último vemos que la R1 está conectada a la VE así que en esta línea que es donde va la R1 la conectamos a la VE y este sería nuestro circuito final eh, bueno, hay muchas otras formas de haberlo conectado, esta es simplemente una Siempre que se cumplan estas condiciones, está bien Podríamos haber puesto R2 directamente desde aquí por encima hasta aquí Y luego R1 haberla conectado aquí Eso, según como uno quiera ordenar su circuito, hay distintas posibilidades